Los moradores en la calle Joaquín Balaguer del sector Vista Vistalvalle Valle se quejan por el cúmulo de basura que hay en esa zona. Aseguran que tienen más de 15 días que no pasan a recoger la basura por ese lugar. Mire este problema de la basura. Aquí vienen y nos hablan a nosotros, nos traen hasta cartas, dicen que, que nos van a poner mucho a los departamentos por la basura, que no lo podemos tirar ahí. Pero ve, esa basura tiene ahí desde el sábado que vino el camión. Ayer pasó un camión por ahí de basura y mire el rumbón de basura donde está igualita. Entonces quieren que uno se quede con la basura en los apartamentos en unos segundo nivel, tres y cuatro días, y no vienen a recogerla. Lo mismo que él dice de la basura, que nos quiten ese basurero que tenemos ahí. El barrio entero aquí es que la trae la basura. Entonces pudieran poner una seguridad para que cuiden esto. Y no, ¿Qué tiempo tiene? Muchos meses. ¿Qué meses, año? Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.